Bienvenidos a la suma. Voy a la celda donde quiero el total. Haga clic en el símbolo de la suma. Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse. Ingresar y hecho.